¿Prueba? Ok. Bueno, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos en el bello paraíso de San José del Cabo y estoy con una única compañía el día de hoy, que es con el ingeniero Narciso Agúndez Montaño. Muy buenas noches, ingeniero. ¿Cómo está usted? Muy bien. Entonces, pues aquí mire, asistiendo aquí a un gran evento que hoy está organizando lo que fue en aquel entonces la Coalición Democrática del Trabajo pues de nuevo en acción, y en, este, en esta ocasión estamos viendo que son dos hermanos, dos amigos del pueblo que van rumbo a puestos importantes gubernamentales. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Qué camino van a tomar en este momento? Narciso, usted en este momento, ¿cuál es el camino que va a tomar? Bueno, muy bien, este proyecto de Los Cabos lo inicié en 1995, pero lo vinimos a concretar en 1999, precisamente hoy estamos cumpliendo 15 años a través de una alianza de partidos del PT y del PRD, logramos pues llegar a gobernar este bello municipio de Los Cabos, que en aquel entonces había una gran cantidad de retos por el crecimiento tan acelerado que se tenía y bueno, nos dimos a la tarea de planear, programar, Obras, programas y acciones para abatir ese razago tan marcado entre el desarrollo económico, turístico y también el desarrollo social. ¿Qué dijimos en aquel entonces? Vamos a ayudar a los empresarios a invertir, que darle todas las facilidades, pero también que nos preocupemos todos porque sus trabajadores vivan con calidad de vida. Ese fue realmente eh, el plan estratégico que implementamos en aquella ocasión. Posteriormente, el 2003 llegamos a ser diputado federal, pues lo que hicimos en aquel entonces es tratar de bajar recursos para el estado, que la Cámara de Diputados es la responsable precisamente de aprobar los presupuestos de la federación y a su vez hacia los estados. Y bueno, en el 2005, 2011, pues gobernador del estado, ¿no? Que es la máxima aspiración de un ciudadano californiano, que realmente es un privilegio gobernar este estado, bello estado, ¿no? muy amplio en su extensión, pero muy grande también en su gente. Y bueno, cada municipio tiene condiciones diferentes, tiene necesidades diferentes, pero también tiene potencialidades diferentes. Los cabos, el turismo, la pesca deportiva, este, pues también tiene ganadería, tiene agricultura, pero principalmente el turismo. La paz turística, también pesca, de, pesca deportiva, pesca ribereña, y Comundú, lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca principalmente, Loreto, turismo, algo de ganadería, Mulegé, pues es un potencial minero también, tenemos la planta exportadora de sal más importante del mundo, ahí en Guerrero Negro, hoy se está estableciendo una nueva planta para producir eh, cobre, cobalto y zinc, ahí en Santa Rosalía, que tiene un potencial, y bueno, también tenemos mucha pesca, la, el marisco más importante de mayor calidad en el país, yo creo que del mundo, es, está precisamente en la zona Pacífico Norte, donde hay ocho comunidades enclavadas, en la zona costera, que hoy pudimos darle muchos servicios, como es la electrificación, las carreteras, el agua potable, hoy viven con calidad de vida. Entonces, los tres municipios, Vizcaíno, que, tiene, que es parte de Mulegé, pues tiene un potencial agrícola también. Entonces, es un privilegio realmente gobernar este estado en estas condiciones. Poca población, pero grande en extensión, pero grande en su gente. Y sin duda una gran gobernatura, todos podemos acordarnos de que en estos tiempos fue cuando mucha gente pudo adquirir vivienda, pudo pudo adquirir su propia propiedad, ¿no? algo que puedan llamar suyo. Sí. Sí, yo, yo le he dicho a todo mundo, en un estado tan vigoroso, tan fuerte, tenemos derecho a vivir con calidad de vida los californianos. Por supuesto, yo le hablo de la Cuatro Carriles, de la Paz Cabo San Lucas, que no cuesta, ¿verdad? Porque fue precisamente de recursos fiscales. ¿Qué quiere decir? De los impuestos de la gente. Por eso no puede cobrarse hoy que quieren hacerla de cuota. Pero tenemos un hospital Salvatierra de calidad, con los aparatos este, médicos de lo más avanzado en tecnología. Tenemos un hospital de liste también, tenemos un CRIT para atención a los niños con discapacidad, el 17 del país, tenemos un nuevo asilo de ancianos que construimos en La Paz, una nueva casa cuna para niños, aquellos abandonados, centros de desarrollo infantil, tú y yo hicimos muchas cosas como pavimentos, hicimos el Coromuel, que es una playa muy bonita, el andador del, del malecón, y bueno, los cabos, el pabellón cultural, hicimos el Don Col, hicimos el nuevo hospital, el par vial de Cabo San Lucas, hicimos muchas escuelas, muchos pavimentos, redes de agua, de electrificación, San José del Cabo igual, el nuevo hospital del Seguro Social, el puente que va a Puerto Los Cabos o a la playa, muchos pavimentos. Bueno, hicimos muchas cosas bonitas que hoy podemos presumir que fue un avance muy importante en estos seis años de gobierno. Yo me siento satisfecho, la verdad, de haber logrado un avance importante. Sí hay rezago todavía, indiscutiblemente, pero el rezago era mucho más y pudimos, con mucha este, actividad que le pusimos al gobierno, a una dinámica enorme, poder bajar recursos de la Federación, del propio Congreso Federal, logramos obras trascendentales para la vida económica y social del Estado y también de los cabos. Ingeniero, bueno, usted sabe, por los colores somos off-road, somos un medio off-road y hemos recibido el apoyo de usted en el pasado. ¿Qué nos espera en este camino que usted está emprendiendo nuevamente dentro de la política? ¿Qué le espera a los flores subcalifornianos? Quiero decirles que pues también nos gustan las carreras. Eh, tuve la oportunidad como presidente de Unipal hacer llegar a Los Cabos la Baja Mil y la pudimos hacer también como gobernador del estado porque tradicionalmente llegué a La Paz. Pero le decíamos, también los cabeños... Tienen derecho a gozar de un espectáculo de primer mundo, de calidad y gratis, ¿no? porque es gratis. Aquí vienen muchos corredores internacionales y bueno, eso hace que la gente entre en una, en una alegría, una armonía, que hasta suspenden clases, suspenden actividades, pero que bueno, o sea, son espectáculos que no, puedes, no tiene la capacidad la gente económica muchas veces de poder ir a ver a otro lado este tipo de, de acciones. Por supuesto que estamos interesados de seguir apoyando, ¿verdad?, el off-road, es uno de, de los deportes con mayor atracción, mayor actividad, mucha pasión, mucha alegría de las familias, une a las familias y bueno, indiscutiblemente que de llegar a algún puesto de elección popular en los cabos en el estado, seguiríamos apoyando precisamente este deporte tan importante para los cabeños y para los subcalifornianos. Ingeniero, ¿algo más que quiera agregar para todas aquellas personas que lo quieren y lo respetan y pues obviamente lo admiran mucho dentro de este marco, eh, ahora sí que político de pues, casi toda su vida? ¿Algo más que quiera agregar para ellos? Pues tengo la suerte de tener muchas amigas y muchos amigos que los pude este, conquistar, podemos decir, a través de la política, porque vas haciendo una red de amigos, de amigas a nivel Estado que donde, donde quiera me encuentro con ellos, y la verdad, me da mucho gusto volverlos a saludar, hoy en la mañana estuve en La Paz, y cuando ya me quise levantar de un desayuno, dijo no, pues ya está pagada su cuenta, lo pagó un señor que estaba ahí sentado, bueno. Muchas sorpresas de ese tipo, y eso para mí es una gran satisfacción. O que muchas personas me dicen, gracias a usted, este se alivió o me ayudó con una enfermedad, o me ayudó con mi casita, o me ayudó con mi concesión de transporte, o me ayudó el día de ayer. Antier estaba ayer, estaba en Cabo San Lucas y dice: Yo tuve un accidente en la carretera vieja, y hoy veo la verdad una carretera bien hecha que te da seguridad, que previenes muchos accidentes, ¿no? mucho, tipo, mucho tipo de testimonios donde la gente realmente este, nos los manifiesta y eso para mí es una gran satisfacción. Lo más importante como político es servirle a la gente y servirle con pasión, muy en especial a la gente más pobre, más humilde, sin descuidar que los empresarios y el desarrollo económico son importantes también para el desarrollo social. ¿no? Si usted tuviera enfrente en estos momentos a toda esta comunidad que tuviera todo el Estado enfrente de usted en este momento, ¿qué les diría? Bueno que aquí estamos nuevamente, ¿verdad? Que eh, decidimos, decidimos este, nuevamente estar entrando en el próximo proceso electoral, el 2015, de que si la gente quiere. Que un servidor le siga sirviendo, pues bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para, para encabezar eh, un proyecto político que venga nuevamente a tratar de abatir los rezagos, de abatir la problemática de de entrarle de lleno nuevamente a la problemática y seguir construyendo los cabos o Baja California Sur, el que nosotros queremos, ¿no? Un municipio, un estado con calidad de vida, que le vaya muy bien a los desarrolladores, a los empresarios, pero que le vaya muy bien también a la gente humilde, ¿no? Pues muchísimas gracias por su tiempo, muchas felicidades por su por su vuelta a la política y aquí estamos en el off-road esperando Muy bien. todo lo que pueda venir, feliz camino hacia la nueva gobernatura. Muy bien, muchas gracias. Amigos, ya saben, el pato rojo siempre en todo lo que concierne al off-road estamos aquí desde San José del Cabo. No se vayan, vamos por más.